hombres mmm, hoy en día que quieren lo que quieren, ¿no? Los hombres hoy en día van a que no quieren tener nada serio con nadie o sea que nada más que tienen amigas ¿sabes? Ok, vale, hasta ahí llegamos, estamos bien, yo tampoco quiero nada serio con nadie, pero a la hora de, de el sexo, ¿no? supuestamente estás ofreciendo <susurra> sexo, no quieres más nada, solamente quieres pasar el rato ¿no? Entonces yo creo que por ego propio deberías de ser buen amante porque es que muchas veces tú quedas con una persona y esa persona solamente piensa en ella. Entonces, ¿dónde está la hombría? ¿No? De macho. ¿Dónde queda tu hombría de ego propio de hacer sentir a la mujer mujer, de hacerla sentir excitada, ¿no? citada, ¿no? ¿no? De hacerla sentir placer cuando la mujer está en ese, en ese punto de excitación y de placer, mm. la mujer es bella, la mujer es hermosa y por ego propio, tú no hacerlo, si supuestamente te gustan tanto las mujeres, entonces no es que te gusten las mujeres, en realidad no sabes ni lo que es el sexo, ni lo que es la mujer, ni lo que es el placer, ni lo que es eh, la pasión, el erotismo, ¿no? En realidad, porque eso pasa mucho hoy en día. O sea, los tíos todos quieren follar, todo el mundo quiere follar, pero a la hora del té, nadie da. ¿Qué pasa? Entonces hoy en día todas las mujeres estamos en huelga, porque yo escucho, yo escucho, mis amigas se quejan. Marica, llega uno emocionado. Dura cinco minutos y tú dices, bueno, hello, ¿qué pasó aquí? Porque uno viene para la sesión, ¿no? Para la saga, como dice, como dice Anuel. <risa> claro. Entonces salen con ese chorro de baba y es una porquería. Es una porquería. Entonces, muchachos, por favor, por ego propio, o sea, sentirse machos, deseados. Sí. Dejar huellas. Por favor. No manchéis. Dejar huellas, primos. Entrevista con, con la prima Carolina. Y Estefan en el...